Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti para poder encontrar esa luz interior, esa paz que reside justo en tu interior. Este programa es creado para que realmente entres en, est en esta conexión con tu interior, que puedas sentir, vibrar toda esa conexión desde tu corazón. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que el día de hoy tienen la oportunidad de acompañarme. Vamos a tener un programa especial, eh, un programa platicando de cómo, cómo vamos a trabajar este mes de noviembre, ya que vienen eh, bastantes intensidades eh, que van a estar acompañándonos y que, bueno, pues van a ser parte de lo que vamos a tener que cursar este mes, parte de lo que vamos a tener que enfrentarnos. Con esa fortaleza y que los ángeles pues nos van a estar acompañando en nuestro camino para que podamos pues nosotros eh, sacar provecho de todo lo que eh, está por venir y bueno pues les recuerdo mi nombre Margarita Mercado me pueden encontrar en todas las redes, eh, Instagram, Twitter el canal de YouTube que sigue creciendo y agradezco a todos los que han estado eh, poniéndole like y que también le ponen like a todos los videos. Muchísimas gracias. En YouTube puedes encontrarme como Margarita Mercado, así vas a encontrar el canal. Eh, ya ya está ahí cada vez más y más y más grande. Muchísimas gracias a todos. y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro ángel del día de hoy, que bueno, pues vamos a ver qué nos trae, porque pues hoy es un día muy especial para, para México. Sé que hay de muchos lugares, de Argentina, Chile, Canadá, pero bueno, pues conocen, han, han conocido esta tradición que, que nosotros tenemos y que es el 2 de noviembre, el Día de Muertos y que bueno, pues hay muchas eh, tradiciones alrededor de esta fecha de este día y que es honrar, honrar a todos los que se fueron, han partido antes de nosotros y... Bueno, pues también eh, esto es bien importante que a pesar de esta fecha o después de esta fecha, si tú ves el video después, no importa, puedes prender una vela y hacer una oración por todos tus seres queridos, ayudarlos a que se eleven en conciencia, les he platicado ya mucho que es importante que nosotros honremos a nuestros ancestros enviando esa luz, enviando ese amor, ya que ellos requieren esa luz y obviamente que si ellos se encuentran en un estado eh, en una dimensión mejor, pues también lo que van a hacer es enviarnos todas sus bendiciones porque les estamos ayudando a estar en un lugar mejor, entonces es por eso que también es muy importante que eh, puedas tú hacer esas conexiones y el día de hoy pues nada más le vamos a dedicar a todas las predicciones porque también tenemos que tener en cuenta que nosotros aquí en la tierra tenemos bastante trabajo, tenemos muchísimas cosas por hacer y eh, pues pongan atención, voy a dar eh, las predicciones del mes de noviembre eh, por cada signo y también eh, vamos a hablar de nuestro ángel de del día. denme un segundo, voy por mi librito. Aquí lo tenemos. Vamos a ver qué ángel del día nos eh, corresponde para nosotros para, para, este, para estos días que bueno pues ya estamos a 2 de noviembre. El ángel que nos corresponde es el número 44 de acuerdo a la cabalá. Vamos a ver. Se llama Yajjaj. La esencia que aporta es talento militar. Yajjaj proporciona las armas y las herramientas necesarias para las personas que tienen que enfrentarse o luchar en su vida. Entre estas herramientas está el conocimiento que Yajjaj da sobre las estrategias para vencer ahora bien esta energía mal canalizada dará lugar a lo contrario unas personas violentas pero aquí lo importante de esto es que nosotros tomemos lo mejor de nuestros ángeles y lo que nos va a otorgar este ángel es protección para todas las personas que tengan que ver con situaciones con la ley protección contra las armas y los ladrones, valor en los momentos difíciles y eh, conquista de celebridad por sus hazañas y singulares, protege contra los impulsos que nos lleva al maltrato o matar a seres indefensos. La propuesta personal que nos trae este ángel es superar las leyes injustas y caducas. Ya la nos otorga valor en los momentos difíciles y protección contra las armas y los ladrones, así que bueno pues hay que eh, llamar a este ángel y bueno pues siempre nos va a brindar su protección y en estos días pues está más aún este, abierta su energía para que nosotros podamos llamarlo. Bueno, pues aquí venme compartiendo de qué signo eres. Ya vamos a empezar eh, con la predicción de signo por signo y... Eh, para que estés al pendiente. Mira, aquí ya Peggy Sol de los Santos nos dice que ella es Libra. Bueno, pues ahí ahorita vamos a dar todas las predicciones por signo. Que bueno, de manera general, déjenme decirles que eh, este mes se va a caracterizar por estar muchísimo en signos de agua. Eso quiere decir que las emociones, tanto, eh, positivas y negativas van a estar a flor de piel, vamos a estar muy sensibles y todo lo que nos estén eh, diciendo lo vamos a tomar muy en serio, entonces eh, hay que estar bien alerta hacia dónde se está yendo nuestra mente, qué es lo que está tratando eh, de llevarnos, hacia dónde nos está conduciendo, entonces es importante hacer consciente que nuestra mente constantemente quiere llevarnos a estados de sufrimiento y bueno, pues a través de esta conciencia de las emociones que están saliendo a la superficie hay que eh, hacerlas conscientes y comenzarlas a trabajar. Comenzar a observar eh, cuál es esa tendencia que tiene tu mente a llevarte al, al sufrimiento, al dolor, a la tristeza, a la angustia. Y bueno, pues entonces poner cartas en el asunto. Observar desde dónde te estás conectando con el mundo, observar desde, desde qué emoción estás conectándote para con el universo. Es importante que nosotros eh, hagamos esa conciencia para poder estar trabajando desde una manera totalmente diferente. Distinta, y que este mes, justo este mes, pues salgamos adelante de todas esas emociones que, que están pidiendo ser reconocidas, que están pidiendo que, que nosotros pues eh, tomemos responsabilidad de estas emociones, tomemos esa conexión eh, con lo que... De pronto olvidamos y, y decimos, oye, pero ¿por qué me viene a la memoria esta persona, este evento, esta situación? Quiere decir que ahí todavía estamos teniendo... Algo que tenemos que tomar conciencia, algo que tenemos que comenzar a eh, ver y trabajar con nuestro interior. Y bueno, pues ahora sí, ya me están aquí compartiendo. Elidet dice que es Leo, Kate Rubio dice que es Tauro. Muy bien, Herba eh, Lo dice que es eh, Capricornio. Ah, mira, me caen muy bien las Capricornio. A ver, vamos a ver por acá. Todos los signos me cambian. De hecho, casi con todos me llevo muy bien. <risa> Vamos a ver. Ok, Libra también. Son mis consentidos los Libra. A ver. Miriam, Sagitario. Guadalupe López dice que es Sagitario. Ok, chicas, pues atentas, vámonos, vámonos con nuestras predicciones para estos meses. De acuerdo a Los Ángeles, eh, vamos a tener que estar trabajando y bueno, pues hay que ser conscientes que todo este mes nos vamos a aventar con todas las emociones a flor de piel y vamos a ver qué nos dicen los eh, signos. Vamos a iniciar con Aries. Aries, para ti... Es un tiempo de comenzar a reflexionar de todo lo que has hecho a lo largo de estos meses. Eh, para ti es importante que, que sí caigas en cuenta de cuáles han sido las omisiones, lo que has tratado de hacer, tal vez en un sentido de venganza. Eh, aquí te están pidiendo toma conciencia de todo aquello que has estado tratando de, de hacer a través de la fuerza, a través de la lucha, porque te dicen el camino no es por ahí Aries, es tiempo de que lo hagas de una manera diferente eh, es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo en donde tienes que eh, recapitular y tomar conciencia de que bueno, pues los ángeles están a tu alrededor, pero te están pidiendo que tomes esta, esta conciencia de que no, de que sueltes ese control y que debes de eh, liberar y vivir a través de la libertad y el desapegarte de eh, tratar de que las cosas sean como tú quieres eh, libera esa conciencia y también eh, veo que el arcángel Jofiel es quien te está acompañando en este momento Aries y que bueno pues te está diciendo yo con toda mi sabiduría te voy a guiar para que sueltes ese control y dejes que las emociones las sensaciones puedan ser liberadas ahora vamos con Tauro Vamos a ver qué le dicen a Tauro. Ok, bueno, Tauro, pues a ti te dicen que requieres trabajar con esta fuerza, que es necesario que seas consciente de que tú tienes esa fuerza desde tu interior. Esto va a surgir, a nacer desde ti. No va a venir esa fuerza del exterior, ni nadie más va a venir a decirte eh, cómo tienes que trabajarlo, sino tú poder, poder descubrir estos talentos, esta conciencia y poderla sacar a flote, eh, Tauro. Es importante que te des cuenta que desde tu interior está... Toda esa energía para que puedas sacarla a flote. Y qué bueno que a pesar de que vienen situaciones tal vez con un poco que, que son de cuidado, aquí eh, lo que te dicen es recuerda que tu fuerza está en tu interior. Y Los Ángeles también eh, te están diciendo que bueno, pues justo en noviembre es un mes en donde tú tienes que mantener siempre eh, la gratitud. Todos los días ejerce la gratitud. Dale las gracias por todo lo que el día de hoy. Es estás materializando, da las gracias por la salud, por el amor, por el trabajo, por el dinero, por todo lo que te está llegando y que bueno, pues date cuenta que todo este año has estado fluyendo a través de muchas cosas que a pesar de que han habido dificultades, las has sabido solucionar y te dicen, da las gracias, Tauro, por esto. Y te pido, por favor, también que vayas compartiendo este... Este programa, velo compartiendo en tus redes, por favor, etiqueta a más personas dentro de este mismo video para que puedan verlo. Eh, y bueno, Tauro, pues también tenemos que las palabras para ti es calma, calma equilibrio, la conciencia está ahí contigo, el arcángel que te acompaña es Rafael, está muy presente eh, en estos momentos, así que puedes también prenderle una velita al arcángel que los está acompañando este mes de manera general, ustedes eh, lo pueden hacer. Y bueno, eh, seguimos, seguimos eh, con... Eh, los signos y bueno después de eh, Tauro tengo aquí a Géminis y Géminis eh, nos está hablando en este momento de, vamos a ver saludos Rosalía Rodríguez y sigan compartiendo este programa por favor, mira aquí ya saltó la carta ok, bueno Géminis es importante que tú aprendas a escuchar también a los demás. Aprende a sensibilizar todo aquello que las demás personas están tratando de comunicarte. Porque muchas veces estás tan cerrado nada más en tus propios pensamientos, Géminis, que no te estás abriendo a poder escuchar a los demás. Y aquí eh, Los Ángeles te están haciendo una invitación para este mes. Aprende a escuchar a tus semejantes, a las personas que laboran contigo a tu alrededor. Tal vez ellos tienen una nueva percepción, algo distinto, la manera de poderlo ver desde una manera eh, totalmente distinta, así que es importante para ti, Géminis, que hagas este trabajo, que te des cuenta cuáles son esas áreas de tu vida en donde no has escuchado a los demás, en donde has eh, tratado de evitar tal vez esos comentarios y no los has tomado en cuenta, pero sin embargo son señales que te están dejando que tal vez te ayudarían a que la vida sea muchísimo más Ligera. Vamos a ver qué otro consejo te tiene en Los Ángeles, y para ti es. Eh, recuerda recapitular, da un paso hacia atrás. Si tienes proyectos, si tienes temas por los cuales requieres avanzar en este momento, trata de regresar un poquito y observa desde dónde estás haciendo todos esos planes, de to desde dónde estás haciendo esos proyectos. ¿Estás realmente escuchando a los demás que tal vez tienen eh, algo, alguna aportación para tu proyecto? Trata de reevaluar todo lo que el día de hoy vienes haciendo porque, bueno, pues todavía dicen que hay temas que ajustar para ti, Géminis en ese sentido y te dicen los ángeles mantén la fe y la esperanza de que bueno pues todo, todo va a salir bien pero pon atención y ábrete siempre ábrete a los consejos porque los ángeles te están enviando su guía a través de las personas y también te puedo decir que el arcángel que te acompaña en este momento Géminis es el arcángel Gabriel está contigo protegiéndote así con sus grandes alas te abraza y te dice estoy contigo bueno, pues ahora vámonos por acá con cáncer. ¡Saludos hasta Perú! ¡Cáncer! Bueno, pues mira, ahora te dicen, recuerda que en este momento, en este sentido, las cosas están cambiando. Para ti va a ser un mes un poco, digamos que errático, va a ser así como una montaña rusa, de repente bien, de repente eh, un poquito extraño, pero dicen mantente orientado que todo, absolutamente todo tiene un término, inclusive hasta las dificultades tienen una caducidad, así que mantente orientado en esta conciencia de que todo va a pasar, de que todo va a estar bien, de que se va a salir adelante de todas estas situaciones y que eh, no temas, simplemente confía en la guía de los ángeles que en este momento te están ayudando vamos a ver qué otro consejo te dan eh, para ti es recuerda que tus dones y tus talentos están ahí pero no los has estado sacando entonces dicen que es importante que te des cuenta que hay habilidades las cuales has dejado a un lado y has dicho bueno esto ya no lo ocupo tal vez ya no eh, ya no siento que sea esto para mí pero dicen este mes sí va a ser necesario, porque toda la sensibilidad que vas a tener con todo lo que se está activando en cuestión de agua, pues es importante que lo hagas consciente. Todos vamos a estar con estas sensaciones y estas emociones, pero a ti cáncer es importante que te des cuenta que estas habilidades y talentos van a salir más a flor de piel este eh, mes. Y bueno, pues los ángeles dicen, recuerda que nosotros te damos fuerza y magia angélica para que tú puedas seguir, para que tú estés adelante con todas las situaciones. Y también dicen los ángeles eh, que te, más bien te eh, acompaña el arcángel Zadkiel. Está contigo y te dice yo con mi copa te ayudo a transmutar todos esos miedos que podrían estar a tu alrededor. Y bueno, pues ahí está. Pide, pide este al arcángel que te acompañe en este momento y bueno, ahora sí, nos seguimos con los, el signo de Leo tú que estás viendo este, este programa, este video por favor compártelo en tu muro eh, ayuda a que esta comunidad de almas en conciencia crezca que seamos cada vez más almas en conciencia así que ya sabes, eh, en este programa es regalar corazones, regalar amor y también eh... Por favor, eh, si deseas tú alguna consulta, si deseas tú eh, algo de trabajar en espe específico, canalización con ángeles, sanación con ángeles, lectura de tarot, lectura de registro akashico, puedes contactarme a través de mis redes y yo con todo gusto te envío toda la información necesaria para que tú puedas eh, tener este trabajo conmigo. Y ahora sí, vámonos con Leo. Leo, para ti... Has estado un poco estancado, no has estado avanzando tanto como a ti te gustaría, pero aquí dicen, date cuenta que dentro de ese caos hay una perfección. Date cuenta que tal vez tú has querido avanzar cada vez más rápido, sin embargo, la vida te está diciendo... Tómalo con calma, no te precipites, no te aceleres, las cosas tienen que ser con calma en este momento y es con sabiduría, con lo que vas a poder eh, estar más en conciencia y vas a poder estar más... Eh, Aperturada a que cuando ya todo esto comience a avanzar, pues ya vas a tener toda la sabiduría eh, completa para poder avanzar, Leo. Y también eh, recuerda que todo esto también tiene una conexión espiritual y tu conexión espiritual eh, es a través de los ángeles y los ángeles te están diciendo, recuerda también que ese rayito de esperanza cae desde el cielo Leo y que ese rayito de esperanza ese rayito que ilumina tu corazón también te mantiene a saber que los tiempos de Dios son perfectos y que esa sabiduría eh, te va a llenar de muchísimo más valor y fuerza para cuando todo comience a avanzar así que es una preparación tómalo como una preparación y una conciencia que se está creando el día de hoy y bueno lo que nos le, los regalan los ángeles las palabras que nos regalan los ángeles son expansión y alegría date cuenta que toda esta conciencia te va a traer muchísima más expansión y alegría así que hay que disfrutar y no olvidar que a pesar de las dificultades también nosotros tenemos que saber divertirnos y bueno seguimos seguimos con nuestros signos después tenemos aquí a mi bello virgo ¿Alguien por aquí es Virgo? Ya no, ya no me fijé si por acá hay Virgos. Vamos a ver. Recuerda entrar directamente a Almas en Conciencia porque el programa se publica en varias eh, redes al mismo tiempo. Pero para que yo pueda leer tus comentarios tienes que estar conectado directamente en Almas en Conciencia. Ahora sí, Virgo. Virgo, para ti dicen, es importante que contactes con tus emociones, con tus sentimientos, que te des cuenta que han pasado muchas situaciones por las cuales no has querido ver. Que no has querido sentir ese dolor, que no has querido sentir esa tristeza, que has estado poniendo pausa, esa furia, ese enojo, tal vez minimizando tus sentimientos. Sin embargo, aquí eh, te están diciendo, date cuenta que sí es importante eso que estás sintiendo, Brigo que sí es importante que contactes con tus emociones y que las puedas trabajar de alguna manera que las orientes y que hagas eh, un cambio o una transformación para poderlas trabajar desde otra manera, desde otra óptica y es un muy buen mes para ti Virgo que trabajes con esas emociones es tu tiempo y bueno eso también eh, poderlo canalizar a través de un de una forma más creativa, pintando cantando, bailando, haciendo algún eh, ejercicio, eso también eh, te va a ayudar a que puedas tú eh, trabajar más, a que puedas hacer las cosas de una manera totalmente... Eh, diferente Virgo, entonces eh, contacta con ese lado creativo pero sí, date cuenta que esas emociones ahí están ahí están y están pidiendo que ¡hey! veme Virgo, aquí estoy y las palabras que te regalan Los Ángeles es trata de hacer las cosas de manera concentrada y con disciplina Virgo, así que no te vayas al otro lado eh, haciendo las cosas eh, totalmente opuestas porque bueno, cuando Virgo se disciplina se disciplina, pero cuando no Suelta la rienda y eh, deja todo al ahí se va. Así que es importante eh, que en este mes te concentres y que tengas mucha disciplina, Virgo. Y bueno, pues vamos ahora sí con Libra, que por acá ya me dijeron, yo soy Libra. <risa> Muy bien, pues para ti, Libra, importante. Date cuenta, reconocete como un ser sabio, Libra. Tienes... Todos los talentos, tienes todas las herramientas a lo largo de este año, se te ha estado preparando con muchos talentos, con muchos dones, con mucha energía de conciencia que está ahí para ti. Y que te están diciendo, toma, reconócete como un ser sabio, reconócete con todos esos dones, tienes la capacidad de poder traer de... Eh, del cielo a la tierra para manifestar tus deseos. Pero aquí es reconoce todos tus dones y tus talentos ese es tu desafío para este mes que te des cuenta que ahí están que no los mantengas nada más en la cabeza, sino que también ya los comiences a plasmar y que comiences también a compartirlos con los demás, Libra tú eres bastante abundante de manera espiritual tú tienes muchos consejos que otras personas requieren escuchar así que trata de hacerlo trata de compartirlo desde esta fuerza, trata de compartirlo desde esa conciencia, el ángel que te está acompañando en este momento es el arcángel Miguel, eh, él dice que te acompaña en este momento de sabiduría que te ilumina desde la conciencia, desde la cabeza para que tú puedas soltarte y confiar aún más en la vida eh, y también eh, te dicen, los ángeles te dicen las palabras de los ángeles es claridad y armonía para ti Toda la claridad que vas a tener a través de la conciencia que te están otorgando en este momento Y vas a sentir esa armonía porque estás aprendiendo a fluir con lo que tú eres Muy bien, pues vámonos por acá Están bien interesantes el día de hoy estos eh, signos, esta predicción de este mes Y bueno, pues tenemos... A Scorpio. Vamos a ver qué les dicen a los bellos Scorpio. Que bueno, pues finalmente feliz cumpleaños, Scorpio. Es tu mes. ¿Qué más es posible? Vamos a ver qué te dicen a ti. Ok, armonízate, Scorpio. Date cuenta que ahí están esas emociones, que es tu mes y es tu tiempo de poderlas trabajar, de poderte reconciliar y hacer esa armonía contigo misma, de que no estés, no te la ibas peleando contigo ni con los demás, sino que trates de hacer esa armonía y que te des cuenta que esa conciencia para ti es importante armonizarte tener esa paz desde tu interior de no estarte eh, contradiciendo a ti misma date cuenta como a veces como que tú misma bloqueas muchas cosas y o tú mismo bloqueas muchas cosas escorpio entonces fluye fluye con este torrente emocional que está abriéndose a partir del 5 de noviembre eh, Silvia Ortiz dice, mañana es mi cumpleaños. Felicidades Silvia, bendiciones para ti que todo este año sea exitoso, maravilloso, lleno de luz, de armonía, de confianza en el creador. Y bueno, vamos a ver qué otro consejo le tienen para Scorpio. Dice, justo paz y armonía para ti, es importante que, que fluyas con esa armonía, con esa paz, eh, que te des cuenta que sí están ahí las emociones, pero tú no eres esa emoción, son parte de la vida, son parte de lo que está ahí para ti, sin embargo, te dicen date cuenta que esas situaciones simplemente son temporales, son como esas pequeñas nubes o nubarrones eh, que aparecen a nuestro alrededor, sin embargo, también el el aire viene, le sopla y se las lleva. Así que eh, date cuenta que eso es eh, meramente eh, un pasaje en cuestión de emociones. Y bueno, las palabras con las que te reconfortan los ángeles dicen, ten mucha fe este mes y ten mucha gratitud añade a tu vida, a tu día a día la gratitud, eso te va a abrir muchas puertas y eh, muchos lugares nuevos para ti para descubrir eh, mi querido Scorpio y también el ángel que te está acompañando me dice que es el arcángel Uriel, Uriel está ahí para poder manifestar todos tus deseos, todo lo que tú requieres y bueno, pues entonces ahí está, atenta, atento escúchame. Scorpio, para ti en estos momentos. Y ahora sí, vámonos con nuestros bellos Sagitarios por ahí. Miriam es Sagitario, que ya la había leído por acá. Y vamos a ver qué le dicen a Sagitario. Ok, bueno, pues mira, vino una buena racha a ti este económica. Dicen que las cosas se van a comenzar a agilizar, se van a comenzar a mover. Pero es importante saber cómo vas a administrar todo lo que está por venir dicen que aprendas a administrarte y que aprendas a hacer las, eh, las cosas de una manera más ordenada que trates tú de contactar primero cómo vas a organizar en orden de prioridades las cosas que requieres hacer y moverte y dicen recuerda que tú eres muy bendecido en esta parte de la cuestión económica y que aún a pesar de que de pronto las cosas no fluyen nuevamente después viene otra vez esa cascada y que bueno pues vuelve otra vez a fluir pero dicen aquí lo es que tú sepas aprovecharlo de una manera más positiva, Sagitario. Y bueno, también, eh, Lu también es, es Sagitario, eh, dice. Trata también de confiar más en lo que tú está diciendo tu corazón. Esa es tu guía, esa es la conexión con tu alma, esa es la conexión con tu espíritu. Esas corazonadas van a estar muy a flor de piel, sagitario. Recuerda que este es un mes súper emocional. Entonces guíate, déjate guiar por esas corazonadas hacia donde te están llevando. Y dicen, recuerda vivir con amor y alegría. Eh, Sagitario, recuerda muchísimo amor y alegría este mes para ti. No pierdas de foco eso que es importante para ti. Y vámonos con Capricornio. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Vamos a ver. Capricornio, estás viniendo de varios meses en donde tal vez existieron situaciones un tanto complicadas. Tal vez hubo un poco... Eh, de tal vez traición, enojos o se descubrieron muchas cosas eh, a tu alrededor, se destaparon muchas cosas Capricornio eh, que tú pues no tenías ni siquiera en tu visión o en tu percepción pero bueno, se fueron destapando y esto también pues obviamente te involucró en muchas situaciones eh, ya sean laborales, familiares, eh, cuestiones de... Eh, de tu persona inclusive este, el poder descubrir a lo mejor algo que, que habías hecho omisión, pero te están diciendo está aquí esta información para que tú la puedas resignificar para que tú la puedas replantear y darte cuenta que tienes toda la capacidad de poder salir adelante, que toda esa planeación y todos esos proyectos que traes en la mente van a poderse llevar a cabo, pero tal vez no con las personas que tú habías pensado. Y deja que esto se clarifique este mes a través de las emociones y también eh, Capricornio para ti es importante eh, que te hagas consciente de poderte limpiar constantemente, de poderte eh, Hacer tal vez un temazcal, que puedas bañarte con eh, la sal de grano, que puedas a lo mejor utilizar algo de aromaterapia, romero, eh, que hagas toda esa conciencia, baños de romero para ti. Eh, es importante que, que estés constantemente limpiándote para que puedas limpiar todo, todo, todo, todo, todo eh, la conciencia que tenemos de, de estas situaciones que, que estás viviendo y las palabras que te regalan para ti eh, Capricornio es Siempre mantente optimista y con mucha esperanza porque todo, todo, absolutamente todo va a tener claridad y van a salir todos esos acomodos, ese reacomodo que te está dando la vida y que dice tranquilo, mantente con optimismo y con esperanza. El ángel de Capricornio es el arcángel Metatron. Metatron está muy presente eh, con los Capricornio, así que bueno, pues ahí está, sigue esta conciencia de que Metatron también nos ayuda a conectar con nuestra misión de vida y esto te va a venir muy bien por todos esos planes y proyectos que tienes me están diciendo que no les dije el de Sagitario Sagitario para ti eh, quien te acompaña es el Arcángel Raguel, Raguel está contigo y te brinda toda esa luz que requieres en tu camino y dice yo te ayudo a que puedas procesar todo esto que, que está viniendo en cuestión económica, Raguel es quien los los Sagitario. Gracias, Flor Herrera, por eh, aquí la observación. Y vamos, vamos ahora sí, seguimos, seguimos con nuestros ángeles y tenemos a Acuario. Nuestros bellos y radicales Acuarios, vamos a ver qué les dicen en este mes. Para ti, Acuario, sigue trabajando desde esta conciencia de abrirte camino, sigue trabajando desde esta conciencia de saber que tú mientras más disciplinado, mientras más te vuelvas constante en lo que tú estás haciendo todo se va a comenzar a abrir. No te decepciones a la primera, eh, Acuario. Trata de mantener tu conciencia en que el estar haciendo la constancia, en de estar trabajando de manera constante. es importante que te hagas consciente de que las cosas eh, pues, se van a dar, pero que tienes que ser constante y consciente de esto. Vamos a ver qué otro consejo te entregan los ángeles, acuario, y dicen, bueno, pues es importante que tú te des cuenta que debes de conectar con esa energía desde tu interior, acuario, y saber que eh, todo va a cambiar y este proceso de constancia te va a ayudar a liberar obstáculos del pasado o que cierre de ciclos de cosas que habías dejado muy pendientes y que este, este mes dicen hay que cerrar ciclos, hay que cerrar ciclos, hay que hacer eh, las, que las cosas puedan fluir, hay que hacer que las cosas puedan eh, salir adelante. Las palabras que acompañan a Acuario es Ten muchísima calma, ten paz interior, trata de hacer las cosas con muchísima más calma, no te me aceleres Acuario, trata de hacer las cosas con muchísima más calma, paz interior, llámala el arcángel que te está acompañando en este momento es el arcángel Zadkiel, porque quiere que tú cierres esos ciclos, esas situaciones abiertas que aún están tal vez hasta de manera emocional Acuario, tienes muchos ciclos abiertos y eh, es tiempo, este mes de noviembre cerrarlos, porque van a salir te van a salir, te van a venir a la memoria personas, situaciones que se presentaron en un pasado y que te dicen, es tiempo de que tú cierres, cierres esta, esta situación. Y por último, a mis bellos piscis. No vi piscis por aquí conectados, no sé si eh, haya por acá algún piscis que... Eh, nos diga, a ver, vamos a ver, por acá voy a regresar a ver si alcanzo a ver a alguien que me haya dicho que es Pisces. Ok, bueno, saludos, Jan Suastegui. Para ti, que has estado... Desconectada, desconectado. Concentración, esa conexión con saber hacia dónde vas o cómo vas. Eh, dicen, frena un poco todo esto. Frena un poco toda esa desconexión y trata de volverte a ser consciente de volver a escucharte de aprender a escucharte a ti misma a ti mismo Pisces es un tiempo en donde vuelvas a reconectar con tu interior desde la parte positiva y vamos a ver vamos a ver qué, qué más te dicen a ti eh, todas las emociones han estado como Volcándose eh, de una manera totalmente opuesta, tal vez están saliendo muchos miedos, muchos temores, eh, muchas situaciones con las cuales de pronto sientes que se desbordan o que no alcanzas a poderlas, eh, no alcanzas a poderlas superar, que todavía eh, hay esta, esta sensación de, de creer o sentir que, que las cosas eh, pues no van a tener un final o que no vas a alcanzar a solucionarlo. Y aquí te están diciendo, tranquilo Pisces, tranquila Pisces. Las cosas, eh, primero es el paso de reconectarte y de poder darte cuenta que todo está en tu seguridad y en tu autoestima. Los ángeles te están diciendo, trabaja aún más con tu seguridad y con tu autoestima. Son situaciones que deben de ser perfectibles, es decir, que tienen mejora. Y eh, para ti es importante que este mes estés trabajando muchísimo más eh, con la seguridad y con la autoestima. Eh, dale más fuerza y valor a lo que tú eres, piscis Vales muchísimo. Eh, y bueno, pues esta es... Eh, pues ahora sí que todo lo que nos trae este mes a todos nosotros como signos, eh, date cuenta que, bueno, pues como les digo, en estos momentos de transición, porque es como también una parte de comenzar a cerrar ciertos ciclos que se quedaron abiertos de este año, eh, es un mes pues de bastantes sacudidas, así que hay que estar bien presentes con nuestras emociones, bien presentes con nuestra conciencia y eh, que muchas veces aprendemos a vivir con esa incomodidad, que pues de pronto la pasamos por alto, dejamos que esa incomodidad eh, sea parte de nuestro día a día, pero este mes va a ser así como Oye, ¿recuerdas que tienes esa incomodidad? ¿Recuerdas que te duele aún aquí? Así como rascándole, así como es tiempo de que limpies, de que liberes esas emociones que están ahí atoradas. Así que, bueno, pues hay que darle eh, muchísima intención y muchísima fuerza a lo que eh, los ángeles nos están diciendo para, eh, en estos momentos, en estos eh, días. Está contigo, Piscis. Eh, te ayuda a cubrirte, a abrazarte con esas emociones que están por ahí saliendo y que no, no tienen como, como esa salida o esa, esa conexión contigo y con lo que tú eres. Eh, Arcángel. Chamuel está para ti. Eh, Bella, Yare, Espinosa, ya dimos Tauro, de hecho ya terminamos, pero ahorita este video se va a quedar, así que puedes entrar y verlo nuevamente para que puedas saber cuál es ese signo, eh, bueno, cuál es la información del signo y que, bueno, pues la tengas ahí. Muchísimas gracias, recuerda que el siguiente jueves este programa Va a estar también súper padre, voy a seguir dando mensajes de seres queridos eh, que están en el cielo, así que no te pierdas este jueves al mediodía, eh, inicio dando un mensaje de manera general y ya después voy a dar estos mensajes, recuerda que ese día te voy a pedir que me des el nombre y la fecha de nacimiento de esa persona, así que nos vemos el jueves para toda esta información, no te lo pierdas, gracias a todos eh, y como siempre les deseo que un ángel los acompañe, los cuida, los proteja, los bendiga, que los lleve bajo sus alas y que su hogar esté plagado, lleno de ángeles, que formen pilares de luz y de conciencia, de luz, de amor, que esté toda la armonía Toda la fuerza, fortaleza en su hogar, que les brinden salud, abundancia, que les brinden muchísima eh, conciencia, unión familiar. Gracias a todos y nos estamos viendo el jueves al mediodía con más mensajes de seres queridos del cielo. Nos vemos. Bye, bye.